cantando y tú haces lo que te parezca oportuno. Vaya a tener que bailar. Pregunta número uno. ¿Quién eres? Soy Marta. Eh, soy la directora de Osoyoutube. YouTube, fundadora, directora, como la queréis llamar, eh, viajera y un poco durilla, pero simpática. ¿Qué apodos tienes? Martita. Y es que no tengo mucho, no, no tengo apodos. Todo el mundo, si hay alguno que tal, me llaman Martita. Bueno, sí, mi marido me llama Rata. No sé, siempre me llama Rata. ¿Qué harías si te encontrases en un baño público sin papel? ¿O qué haces? Pues así. <risa> <risa> ¿Qué harías si fueras un fantasma y tuvieras que vagar por el mundo sin ser visto? ¿Si fuera un fantasma? Eh, colarme en algún avión. ¿Si podías...? tener cualquier animal existente en el mundo como mascota cuál sería un orangután como chocolate ¿Qué es la cuál es la moda actual que te parece más ridícula la moda actual no estás a la moda no sé, exacto creo que no estoy a la moda me he hecho mayor <risa> cuál es el sitio más raro donde has evacuado evacuado ah coño pues pues en eh, la montaña supongo que sería <risa> ¿Qué le preguntarías a tu y yo dentro de 20 años? ¿Qué le preguntaría? Eh, si me lo he pasado bien ¿Qué harías si ganas la lotería? Viajar, viajar, viajar ¿Cómo duermes en el avión? Estirada ¿Cómo? Estirada, completamente Qué suertuda <risa> Cuando voy estirada, estirada Y si tengo que ir sentada, no duermo ¿Cuál es el estilo más raro donde has dormido? En la calle en una, bueno, cuando estuve en Cairns, eh, una noche que tenía que coger un bus a las 6 de la mañana y llegué a Cairns a las 11 de la noche, decidí que no quería gastarme dinero y dormí en la calle, literal, en un banco. Si pudieras tener un superpoder, ¿cuál sería? Ah, volverme invisible. ¿Hasta dónde llegarías por un millón de euros? Lejos. <risa> si tuvieras que participar en una competición de baile, ¿cuál sería tu movimiento estrella? Si pudieras tener un, un robot con aspecto humano, ¿qué funciones te gustaría que tuvieran? Cocina. Si pudieras comprar cualquier cosa en el mundo, ¿qué comprarías? Cualquier cosa en el mundo... ¡Ostras, tío! Una casa en Byron Bay. Si pudieras elegir un trabajo en el mundo, ¿cuál sería? El mío. ¿Dónde serían tus vacaciones ideales? He en muchos sitios, pero ahora mismo me iría a... Vanuatu. Despídete de la manera más cool que se te ocurra. ¡Hasta luego, Lucas! Ha, ha, ha.